Hola, bienvenidas, bienvenidos eh, a esta cuarta sesión de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Esta va a ser una sesión con mucha energía, pues porque, bueno, porque hoy es viernes eh, y la ciencia lo sabe. Bueno, no, realmente porque tenemos una invitada eh, con mucha energía eh, que nos va a acompañar durante esta sesión para hablarnos sobre datos abiertos y sobre este, eh, esas, cuáles son esas habilidades críticas eh, para trabajar con los datos abiertos y quiénes deberían de tener estas habilidades. Eh, Javier Atenas eh, es nuestra invitada del día de hoy. Eh, para quienes la conocen, pues saben que es, eh, es una eh, activista, docente, investigadora con mucha energía. Eh, los que se perdieron la sesión de la semana pasada también tuvimos eh, una gran invitada, Laura Robelli, que estuvo eh, acompañada de Daniel Bisuete. Si, si, si se la perdieron en, en el en vivo, eh, la pueden ver en el, el, el, la sesión grabada en los canales de YouTube de las organizaciones que estamos eh, impulsando este evento en un formato ciudadano. Eh, pensando no solamente en nuestros, eh, nuestra comunidad universitaria ecuatoriana y también de Iberoamérica, porque estamos en internet, ¿no? Eh, y siempre son toda Iberoamérica bienvenidas este, a, esta, a este evento. Y eh, eh, tenemos eh, eh, también el, el día de hoy eh, y un invitado especial también que es eh, Daniel. Orellana, Daniel Orellana es un docente, investigador, activista, un apasionado por la docencia, de estos que hacen la, de la docencia un activismo, eh, quien será, eh, quien nos va eh, a, a, a moderar la sesión el día de hoy, junto eh, con Javier Atenas. Eh, él es eh, investigador de la Universidad de Cuenca, eh, él es eh, investigador en ciencias geográficas y ambientales, interesado en estudiarlas. las las interacciones entre los seres humanos y el medio ambiente desde una perspectiva multidisciplinar. Bienvenido, eh, Dani, eh, gracias por estar acá y por moderarnos esta, esta sesión con Javiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Muchísimas gracias eh, por la invitación. Como siempre, es un placer poder eh, conversar eh, con la comunidad. Eh, vamos, como has dicho, a tener una sesión con muchísima, con muchísima energía eh, gracias precisamente a la presencia de, de Javiera. Con Javiera hemos coincidido en varias ocasiones en diferentes ámbitos, lastimosamente siempre de forma virtual, así que mantendremos eh, el día de hoy ese, ese formato eh, y, esta, y esta presencia en diferentes lados del mundo eh, al mismo tiempo. Eh, Javiera Atenas es doctora en educación, es docente de la Universidad de Suffolk en Inglaterra, donde coordina el programa de formación del profesorado universitario en el Center for Excellence in Teaching and Learning. Y las áreas de investigación de Javier Atenas se centran en el desarrollo de competencias docentes en innovación docente en temas de educación digital abierta y crítica, y además en temas de políticas educativas en conocimiento abierto. Javier es Senior Fellow eh, de la Academia Británica de Educación eh, Superior, eh, Advanced IHE, es miembro de la Coalición de Educación Abierta de la UNESCO, de la Red Italiana de Educación Abierta, del SAP Network de Educación Abierta y Digital de UNIMED y es coordinadora del Open Education Policy Lab. Ella ha trabajado en Europa, en América Latina y en Oriente Medio asesorando a gobiernos y a universidades en la formulación de políticas en áreas del desarrollo de formación del profesorado universitario y apertura al conocimiento. Tiene eh, un récord impresionante de publicaciones sobre el tema que pueden encontrar en su, en su eh, registro de ORSID. Eh, luego nos compartirán también el link para que puedan encontrarlo allí. Así que, bienvenida, Javiera, un placer, como siempre, conversar contigo. El formato que vamos a utilizar el día de hoy es, primero, una presentación de, de, de Javiera, que nos va a, a poner la, eh, los bocaditos sobre la mesa para este, para este conversatorio, estos bocaditos para la mente y para la discusión, y luego eh, abriremos ya el conversatorio como tal vamos a alimentarnos de las preguntas que nos puedan ir haciendo eh, la gente que nos está eh, siguiendo por los diferentes canales. Así que les animamos a participar, eh, sobre todo en esta segunda parte, para armar una discusión eh, productiva y como eh, Javiera siempre provoca eh, mucho pensamiento, por eso es experta en, en crítica, ¿no? Eh, vamos a tratar de armar precisamente esa, esa discusión y ese, y ese debate, enriqueciéndolo con la participación de todos. Perfecto. Este, Javier, bienvenida. Yo solamente voy a dejar un, un, un anuncio para las personas que están conectados. Hay como 40 personas conectadas arrancando la, la sesión. Eh, bienvenidas a todas, a todos. Eh, y recuerden que al final de la sesión, cuando ya se abra el espacio para las preguntas y las respuestas, eh, se va a pasar un enlace eh, por el chat y también va a salir por pantalla abajo, eh, que es eh, para registrar su asistencia para quienes requieren un certificado de, de participación en la sesión durante el en vivo. Eh, eso, ese enlace va a estar activo, eh, para los que ya han estado en las sesiones anteriores ya conocen cuál es el enlace, eh, pero para los que no, y esta es la primera vez en la que están, eh, una vez eh, cumplidas 10 sesiones de las 15 que, que son los tres ciclos, pues eh, van a tener un certificado de participación, eh, pero es necesario ese registro, ¿no? Entonces, estén atentos al final que se va a pasar el, el enlace. Eh, nada más, eh, la sesión es de ustedes y pues bienvenidos, adelante. Gracias, Fran, eh, gracias, Daniel, por, por otra vez invitarme a, a conversar con ustedes. Eh, lo decíamos ayer cuando nos vimos en el en, en, digamos en la previa, eh, yo me siento en casa, me siento en casa con ustedes, y lo que hoy voy a intentar hacer es un poco contextualizar el trabajo que estamos haciendo eh, con el equipo de Hilda, con, con, con mi equipo en Data Praxis, para explicarles un poco por dónde va este framework de habilidades críticas en datos y luego seguimos conversando sobre el tema con Fran. Si tienen dudas, por favor, déjenlas por escrito o pónganlas en el Twitter que vamos a estar siguiendo la conversación. Eh, Fran, si me puedes compartir pantalla, porfa. Listo. Luego, Súper, les cuento un poco qué es, qué es este framework de habilidades críticas. Cuando uno piensa en trabajar con datos, y es el trabajo que un poco Leo Haberman y yo empezamos como en el 2015, de pensar a usar los datos abiertos como recursos educativos abiertos, siempre tuvo un componente de pensamiento crítico, participación ciudadana. Los datos no solo sirven para entender bah, cosas en, en el ámbito de la gestión de la información, sino que sirven para tener una mirada crítica sobre la fenomenología de, las, de la sociedad, ¿ya? Eh, Fran, si ¿sí te puedes mover un poco más a la próxima. Eh, ¿Qué entendemos por alfabetización en datos? La alfabetización en datos eh, es un conjunto de, de capacidades técnico-sociales ya que se centren las competencias involucradas en el trabajo con datos. Estas competencias pueden ser, por un lado, técnicas, o sea, desde de cómo utilizar una base de datos, cómo limpiar datos, cómo extraerlos y cómo minarlos, a, hasta cómo analizarlos, cómo entenderlos y dar, cómo darles un contexto en una situación determinada. Y cómo entenderlos, cómo relacionarse con ellos. La alfabetización en datos es un medio para participar en la sociedad. M más que nada una sociedad tan dadificada como la nuestra. Eh, si pensamos, así como cerramos los ojos dos segundos y decimos, ¿dónde me he relacionado con datos en la última semana? Seguramente estamos todos muy pendientes de cómo suben y bajan eh, las curvas de COVID en nuestras casas eh, y en, en nuestras ciudades, en nuestros países y estamos mirando las noticias, por lo tanto vemos curvas vemos curvas, vemos porcentajes vemos incrementos, vemos eh, decrecimientos en poblaciones eso es el poder leer eso es una habilidad, es una capacidad, pero el poder entenderlo y entender que, por ejemplo, las vacunas hacen que bajen las tasas de contagio y el poder leer dos factores dentro de un mismo término, digamos, de datos, nos hace ver que tenemos cierta capacidad de entender numéricamente un fenómeno, ¿ya? Pero los datos tienen un componente social súper fuerte. Los datos, no, no, primero no existe el, el concepto de dato crudo o dato neutro, ningún dato es neutro, todos los datos son políticos, y ningún dato es crudo, los datos no se autogeneran. Alguien, personas, estuvieron detrás de una generación de un set de datos, por lo tanto tienen un componente social, porque los datos se estructuran a partir de quiénes son quienes los estructuraron. Nuestra perspectiva es un poco con el, con el equipo de Data Praxis, que es el que venimos trabajando hace un tiempo, y yo sé que, o sospecho que Caroline Pune está en, en, en el público hoy, que es eh, de hecho la, la investigadora principal de este, de este proyecto, eh, lo que hemos tratado de hacer es desarrollar habilidades críticas en, en el profesorado universitario, básicamente nosotros mismos, porque somos todos profes en el equipo, y también en nuestros colegas bibliotecarios. Y pensando por qué los bibliotecarios, porque cuando uno hace investigación en el ámbito de la ciencia abierta, la conversación pasa entre la gestión de los datos o el manejo de los datos entre las bibliotecas y, las investigaciones, y los centros de investigación, y el diálogo que tienen que tener los investigadores, los bibliotecarios y los docentes, para que los estudiantes puedan relacionarse con esos datos. Entonces, mirando, mirando un, un concepto de cómo traer todo esto junto, encontramos un, un paper que, que es de Markham, que es bastante interesante, que es no solamente lo crítico es lo importante, sino que también lo ético es lo importante. Y cuando uno hace investigación con datos, cuando uno trabaja con datos, tiene que eh, tener una conexión súper fuerte con el tema de ética de datos. Y llevar la ética de datos a terreno. No que no sea un ejercicio más dentro de la metodología de la investigación, sino que la ética de datos sea un método per se. Eh, Fran, si ¿sí puedes moverte al, al, a la próxima, por favor. Si pensamos en el ciclo de los datos, en el ciclo de la información, eh, mi background, yo soy bibliotecóloga de formación, ¿ya? Eh, por lo tanto, yo estudié, yo estudié para gestionar información. Yo eso fue lo primero que aprendí. Y cuando uno piensa en el ciclo de la información, ¿qué es lo que, es? ¿Qué es lo que hay? Un, lo, la información se recolecta, se cura, se ordena, se sistematiza, se analiza, se ordena, se publica, y en el caso de los datos se tiende a visualizar y hacer narrativas en torno a ello. Cuando pensamos en el ciclo de la información y cuando pensamos en cuáles son los elementos técnicos sociales que componen este, este, este, este ciclo de, de la información, pensamos en cómo se recolectan los datos. ¿Qué usamos para recolectar los datos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Dónde está la transparencia? ¿Cómo, cómo hemos trabajado éticamente la, la herramienta que vamos a usar para recolectar información? Por ejemplo, una encuesta. Eh, y pensemos un poco más, un poco más allá del de, eh, mero hecho del consentimiento informado, que es como lo básico que, que, que te pide cualquier investigación. Pero pensemos en la curación de los datos. ¿Dónde los estoy guardando? ¿Cómo los estoy categorizando? La semántica de la metadata ¿ya? es súper importante, porque cuando uno categoriza un set de datos, le da una significancia. Entonces, dependiendo de cómo seamos nosotros para para eh, a nivel ético, en curar los datos es cómo los vamos a categorizar. Pensemos también en el análisis que hacemos. Si tomamos una muestra estadística pequeña, una muestra estadística grande, ¿cómo analizamos nuestras muestras? ¿Cómo verbalizamos qué, qué sistemas usamos? ¿Qué aplicaciones, qué modelos estadísticos usamos para analizar nuestra información? Eso es un fenómeno. Y lo otro es, por ejemplo, la publicación. ¿Dónde publicamos los datos? ¿Los guardamos, no los guardamos? ¿Los compartimos? ¿Están en abierto? ¿Se mantienen encerrados? Eh, dejamos una nota, eh, por ejemplo, eh, cuando abrimos los datos, de cómo usar estos datos, cómo se recolectaron los datos, dónde está el marco ético de la recolección de esos datos, y lo mismo con las visualizaciones, si pensamos en cómo vamos a informar, cómo vamos a hacer visible la información, cómo hacemos que todo el mundo sea visible dentro de esa información, cómo no invisibilizamos poblaciones. Piensen así, cierren los ojos de nuevo, dos segundos, y piensen en esos gráficos bien feos que han visto, donde hay grupos de personas totalmente invisibilizadas, o gente exageradamente visibilizada. Cuando en realidad las, las muestras suelen ser como 50 y 50 en algunos casos. Y pensemos en la narrativa, en la connotación, en, en, en el poder que tenemos nosotros para contar los datos, y en cómo podemos beneficiar o perjudicar comunidades. Fran, si te mueves uno más, porfa, eh, se ve pésimo porque elegí muy mal los colores, o sea, ya verás que el, el pantón no es lo mío, lo voy a cambiar antes de, de, de publicarlo. Eh. Cuando desarrollamos con, con Caroline, con Leo, con Christian Timmerman, este framework de habilidades críticas en datos, pensando la ética de datos como, como una herramienta para hacer investigación, tomamos... Y estudiamos un montón de literatura, eh, es, es lo que hacemos, somos investigadores, estudiamos literatura en, en ciertos ámbitos, de la, de la cual destacan ciertas líneas de investigación. Una de ellas es, es Floridi, del de Oxford Internet Institute, que, que, que habla en, en el tema de ética de datos y... Ética de la investigación, que son los más básicos. Partamos por lo básico, por lo simple. El contexto de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía, de justicia y de explicabilidad. Es decir, que una investigación tiene que beneficiar a la sociedad y no tiene que perjudicar a grupos específicos. Tiene que hacer justicia y tiene que ser explicable. Cuando uno lee algunas informaciones, algunos papers, que dicen, pues si yo, yo tengo un doctorado y esto no lo entiendo, significa que cuando un paper está mal explicado es excluyente con un grupo de población. Nosotros los, los, los académicos tenemos que ser súper, súper cuidadosos con el lenguaje que usamos. Después miramos otro que es bastante interesante, que es Cucutay and Taylor, que ellos hablan de soberanía de datos indígenas. Cuando se habla de ética de datos o, o de información de datos, se habla como de soberanía en, en temas de como infraestructura técnica, pero hay otra soberanía que tiene que, que tiene que ver con las comunidades, con las comunidades indígenas en el caso de Cucutay and Taylor. Eh, que cuando se usen datos de personas y de comunidades indígenas, sobre todo, pero además, en este caso, pensando en lo más amplio, como en comunidades vulnerables, se tiene que promover su soberanía, que ellos tengan un decir y un hacer sobre sus datos eh, para mejorar la calidad de vida y reconocer el sentido de la identidad de ese colectivo, de esa comunidad. Eh, no hay que blanquearlos, digamos, eh, pensándolo así como, como, como en tajante. Eh, y empoderar a las comunidades para que ellos tomen sus propias decisiones, porque una de las gracias que tiene el trabajar con datos es el permitirnos tomar decisiones. Y el otro elemento clave que usamos, de la, la otra partida, eh, digamos, de, de, de, de literatura clave que usamos, es el concepto de Catherine Dignacio y, y Klein en eh, eh, feminismo de datos. Y cuando dice feminismo de datos, quiere decir que tiene que considerar el contexto cuando uno trabaja con, con datos, tiene que... Hacer visible el trabajo los datos no, no no se generan por generación espontánea. Hay gente detrás, y ese trabajo hay que visibilizarlo. Hay que examinar y desafiar las estructuras de poder en las cual se generan los datos. ¿Quién está construyendo los datos? ¿Por qué los están construyendo de esta forma? ¿Por qué se categoriza a los grupos, a las personas y a la sociedad de tal o cual forma? Es hacer un trabajo plural y colectivo con los datos. Eh, una de las cosas que, que a mí personalmente me gusta mucho del, del trabajo de, de Catherine, y, y bueno, del en de, realidad, de, de Ignacio Incline, es decir, que tenemos que un poco sacar este lenguaje de, de industria extractiva, de industria petrolera, eh, de, de nuestro lenguaje, el trabajo con datos, que no todo puede ser extraer, minar, explotar, porque eso no se, no se condice con, con la importancia de el trabajar los datos desde una pedagogía crítica, desde... Eh, la ética del cuidado, de la ética social, eh, y es un poco mirarlo por ahí, y eh, pensar un poco, y los otros son los dos puntos claves, y con eso ya vamos a empezar a cerrar, que tienen que ver con el consentimiento informado, con la confidencialidad de la protección de datos en tema de métodos de investigación, de ética de la investigación, y respeto por los sujetos potenciales Inscrito Y el potencial habla de lo, cuando uno piensa en datos abiertos. Yo te doy mi consentimiento para que hagas una investigación súper particular en este tema, pero tú decidiste abrir los datos. En ese tema, cuando tú abriste mis datos, tienes que tener respeto y decirle a la persona a la que les, o sea, entrevistaste, decir, bueno, tus datos los voy a usar yo, pero tal vez los van a usar otros, porque yo voy a hacer los datos abiertos. Que la, que la persona diga okay, explícitamente, sí, puedes usar mis datos y otro más los puede usar porque a veces uno da el consentimiento para un estudio, no para 400. Y en el, en el tema de la, de, la, de la inteligencia artificial, y eso es bajo menos mirando qué, qué hay, digamos, en los frameworks de control de inteligencia artificial, pensamos en temas de valores centrados en el ser humano, transparencia, explicabilidad eh, y responsabilidad de las competencias que se puede tener, y eso tiene que ver con, también con el trabajo algorítmico, con el trabajo de gestión algorítmica, machine learning, y sobre todo pensar, por ejemplo, en el tema de decisiones automatizadas. Fran, si ¿sí puedes moverte un poquito más adelante. Eh, este, digamos, es nuestro pequeño marco conceptual, eh, que, que, que junta los puntos de, de los teóricos que les mostré antes, y de los frameworks que les mostré antes, pero además de un montón de otros estudios alrededor. Entonces nosotros proponemos que se respete la autonomía, que se respete la privacidad, que no se haga daño con los estudios con datos y sobre todo cuando, cuando se abren los datos, evitar los prejuicios. Y eso tiene que ver con una introspección profunda de cada uno y ver dónde tenemos nosotros nuestros prejuicios, porque cuando desarrollemos código, el código se los va a llevar con ellos. O sea, cuando uno desarrolla código para, para hacer análisis de datos, si uno tiene prejuicio, uno le pasa el prejuicio al código. Y el código va a seguir perpetuando nuestros propios prejuicios. Por eso los datos y el análisis algorítmico puede ser tan racista, tan sexista y, y, y a veces tan, tan violento con, con ciertos grupos. Pensamos en desafiar las estructuras de poder, pensamos en abordar la igualdad, eh, promover la soberanía de las comunidades, eh, sobre todo las comunidades indígenas, pero otras comunidades vulnerables, y promover la, la equidad. Eh, franny la última, si puedes. Y aquí un poco les queremos mostrar el, el, cómo se interlazan la narrativa de los datos, con la recolección, con el respeto de la autonomía, con la promoción de la equidad, con el no hacer daño y con el desafiar las estructuras de poder. Esto se los vamos a compartir, por supuesto, yo tengo que terminar de editar algunos detalles, porque esto pasa por editar las cosas a último momento, y, y los voy a compartir por senodo por Pero yo creo que con esto voy, voy cerrando, y, y nada, ahora a conversar con Dani. Muchísimas gracias, eh, Javiera. Creo que has entregado lo prometido y un montón de, de, de sabrosos bocados para, para la discusión. entonces has empezado hablando de, de ética y generalmente este, el, el, ya desde el mismo término, a muchos investigadores les suena ya directamente a permisos del Comité de Bioética y a formularios y a y a trámites uh, y quejas de, no puedo empezar mi proyecto porque el comité, el comité de bioética no lo ha revisado, etcétera Pero eh, tú has presentado una dimensión más compleja y más profunda que probablemente a muchos de los, de los um, investigadores que no están eh, relacionados directamente con los temas les va a sonar a un, a un peso más. Es decir, aparte de que tengo que conseguir fondos, aparte de que tengo que desarrollar la investigación, aparte de que tengo que, que publicar en las revistas de alto impacto, ahora tengo que preocuparme también de la ética, del manejo de mis datos y tal, ¿no? Allí eh, yo quisiera que, que nos ayudes a conectar un poco estas dos dimensiones de la ética de la investigación con la ética de datos, del, del, del manejo de datos. Hay diferencias, la una es parte de la otra, eh, ¿qué nos cuentas? Javier, estás en mute. No. <ríe> eh, lamentablemente son paralelas. Son paralelas y son paralelas dentro de una misma infraestructura de una universidad. Una de las cosas que venimos argumentando y que venimos discutiendo con los colegas hace un tiempo es que la ética de la investigación tiene que dejar de ser un ejercicio de eh, rellenar formularios y tiene que ser parte del currículum de formación de cualquier persona que vaya a llegar a trabajar con información no solo con datos sino que con información a nivel global eh, o sea aquí, aquí hay dos problemas uno es el, el curso de eh, métodos de investigación en la universidad nosotros revisamos eh, un, un montón para pa este estudio eh, un montón como 150 y los dividimos en dos grupos, los grupos de métodos de investigación en en cualitativos y cuantitativos. Pensando en quién toca temas que van más allá del consentimiento de información. ¿siento qué? ¿Qué en, qué, qué, en qué curso se habla de ética de datos, de, de respeto por las comunidades, de autonomía, de soberanía. Mm. En el área cuantitativa eh, será el 28%. Y en el área cualitativa, 14. O sea, así de mal están. Pero, o sea, nadie te enseña. Partamos por el punto de que nadie te enseña a, a, a esto. Y luego te enfrentas a un comité de ética que es tremendamente severo, que sigue, obviamente, normativas internacionales, pero que no hace nada más que leer el formulario que rellenaste y devolvértelo con más preguntas. Los yo soy parte de un comité de ética, o sea, aquí ya, yo, yo sé dónde estoy parada. Eh. <ríe> y me metí porque quería saber desde dentro cómo, cómo se puede y la conversación de nuevo que tenemos con el comité, o sea, ¿cuál es el punto de tener un comité dentro de la universidad que no tiene ningún rol formativo? El mismo comité de ética debería dar talleres de ética de la investigación, uno, para simplificarse el proceso de vamos leyendo un formulario que ya sé qué errores va a tener y va devolviendo el formulario y vamos retrasando proyectos de investigación súper interesantes o que la gente va a dejar votados, porque no se trabaja en simbiosis con, eh, con, la, con, con los centros de investigación, con, con los estudiantes, con los profesores. Eh. No, sé, no sé cómo lo ves tú, Chris. O sea, cómo lo ves tú, eh, Daniel. No, sí, definitivamente. Y, y a ver, una cosa, y es que... Ahora mismo, el día de hoy, tengo que entregar mi sílabo de la asignatura de metodología de investigación que, que tengo que dar, entonces ya me has puesto ahí una tarea, ¿verdad?, que tengo que, que, que incluir el capítulo de, de ética de investigación, que, que me encanta además, eh, obviamente, pero que efectivamente, como tú dices en el sílabo que está presentado en las, en las mallas curriculares de nuestras carreras, no se lo toca, no, ni siquiera se lo piensa, ¿no? Siempre estamos hablando... El enfoque de investigación, eh, los métodos cuantitativos, cualitativos, ah, y llegas con suerte a la redacción del, del ensayo de investigación. Uf. Nunca, desde el principio hasta el final, ni siquiera se hace un acercamiento a la reflexión sobre, sobre esto. Eh, y es realmente un proceso de reflexión porque creo que no hay una respuesta única y eh, universal, digamos. No creo que, que y esta es la, la, la siguiente pregunta que te, que te quería hacer. Um, si es que esto se soluciona con un, con un curso de ética de investigación para los profesores y para los investigadores. ¿Es ese el camino eh, que podemos o, o que deberían abordar las universidades para complementar? Porque a mí me suena que no, a mí me suena que no va a ser suficiente, suficiente con esto, ¿no? Entonces, pues, listo, recomiéndenos, ¿qué, qué hacemos desde las universidades para ir... Eh, ...rellenando estos vacíos que hay eh, en, en este tema específico ya de ética de investigación. Yo, yo creo que es un primer paso, ¿eh? yo, yo, yo, yo diría que es, es un primer paso, pero también hay que reformar el comité de ética. O sea, son dos, dos pasos paralelos. Uno, reformar el curso de métodos de investigación. porque ¿Cuál es el valor que te enseñan a utilizar una técnica para después usarla mal? O no usarla de forma correcta, o sea... Yo te enseño a, a minar datos, por ejemplo, como una técnica. Minería de datos, que nos gusta tanto, digamos, en ciertas carreras. Eh, y luego minaste datos y levantaste información de un colectivo súper vulnerable. Por ejemplo, levantaste información y pusiste un mapa, que es un, un poco el trabajo que hizo Selene Yang, y que estuvo presentando hace poco, que, que tuve el honor de supervisar eh, a través de Hilda, eh, donde... ¿Qué pasa si yo agarro, y a ti también que te gustan tanto los mapas también, agarro y levanto un mapa? Y en ese mapa digo, ¿dónde duermen la mayoría de la gente en situación de calle? Y los expongo, porque bueno, porque qué bonito el mapa, miren, aquí aquí es. Y al otro día vienen grupos y los atacan. O sea, ah, pero es que yo estaba usando la técnica que me enseñaron. La técnica pierde valor cuando no se usa de la forma correcta. Y, y es, es el tema de, ok. ¿Cómo enseñamos a hacer las cosas bien en, en, en, en, en la universidad? O sea, lo mismo cuando dice, bueno, en medicina, ¿cómo enseñamos a operar bien? A que la gente no se nos muera. Eh, ¿Cómo enseñamos a hacer bien las cosas cuando trabajamos con información? Con, con información humana. Eh, y es el trabajar con los estudiantes de forma transversal con temas éticos. Eh, desde asegurarte que tus políticas, por ejemplo, de análisis de datos de tus propios estudiantes sean éticos, desde... Asegurarte que los casos de estudio que utilizas en los cursos que dictas, da lo mismo el curso que sea, tengan un componente ético para reflexionar sobre el valor que tiene la información, en el impacto que puede tener la vida de las personas. Yo creo que va por ahí. Y es un trabajo de, de los, también de los mismos grupos de investigación, es decir, ok, para nuestra agenda de trabajo en los próximos cinco años, nos vamos a asegurar que la forma en que recolectemos, organicemos, curemos y publiquemos nuestros datos y publiquemos el, eh, los resultados de nuestras investigaciones, tengo un tremendo componente ético, porque pasa también por una reflexión personal. No hay que dejarle toda la responsabilidad a la universidad. También yo soy un profesional y me puedo ir formando sola, ¿no? De acuerdísimo. Sí... Eh... Tú nos has, has mencionado allí como un, un ejemplo muy claro de un, de un, de un impacto que puede haber en el momento que no se, no se entiende a profundidad las consecuencias éticas de, de una investigación sobre, sobre grupos vulnerables, en este caso, ¿no? Eh, pero se me ocurre que pueden haber también otros, otros impactos, tal vez eh, menos visibles, eh, eh, precisamente por eh, tanto las técnicas que usas como las interpretaciones de esas técnicas. Yo recuerdo recién. Eh, oír a una autoridad en específico, eh, tener una conclusión típica que se hace con un análisis estadístico, ¿no es cierto?, de una, la famosa interpretación de la, de la hipótesis nula, es decir, no has encontrado evidencia de que, de que algo funciona y por lo tanto concluyes que esto no funciona y lo presentas como tal, ¿no? Y dices, bueno, esto no funciona porque aquí está el análisis estadístico. Y, y de acuerdo, el análisis estadístico te está diciendo algo, pero la conclusión que, te, que puedes extraer de allí no es esa no es esa, estás, estás y, y a nivel de política pública, sobre todo cuando una autoridad, en este caso de salud, habla con tanta fuerza de eso, levanta ahí unas alarmas enormes, ¿no? Entonces, eh, a, acerca de estos otros impactos que tal vez son eh, menos obvios eh, de las investigaciones, eh, quisiera que nos cuentes un poco, y, y nuevamente, pues que nos vayas ahí mostrando posibles caminos, ¿no? Como has dicho eh, en el caso anterior, reforzar cursos, eh, lo, o los cursos de metodologías de investigación, reforman los comités de éticas y, y también incluirlo dentro de la trayectoria de formación profesional. Mira, una, una de las cosas con el tema de, de la, de la, de, de, del desarrollo de políticas públicas y de la incidencia que pueden tener los datos de las políticas públicas es que si uno piensa como en la pirámide de cómo se desarrolla esto, está la gente que busca la información ¿ya? y que genera la información, está la gente que la analiza, la gente que la digiere, y cuando llega el político, le llega un briefing de tres párrafos que se lo lee y se lo lee mal. O sea, tenemos que... O sea, por, tanto, por eso. O sea, yo he escuchado unos briefings, es como, usted se leyó, o sea, no se leyó el, el reporte, se, le, y se, se leyó literalmente el resumen ejecutivo. Y eso es uno de los grandes problemas cuando la gente que tiene el poder en el tema de política pública no lee unos informes completos. ¿Ya? Es como si los profes corrigiéramos el abstract. Eh, no, no va por ahí. Y, y tiene que ver con eso, tiene, y la ciudadanía tiene que hacérselo ver a, su, a sus propios gobernantes, y por eso el tema de la participación, o sea, cuando te digan, bueno, no sé, el budget. El budget para este año es, no, pero es que el budget aquí, los budgets pueden ser participativos, y es una cosa que hace también el trabajo de gobierno abierto, la gente tiene que poder participar en el desarrollo de un presupuesto nacional, ¿Y cómo se hace eso? desarrollando habilidades básicas de datos, de entender los mínimos estadísticos, de entender la diferencia entre una media y una moda y una mediana, cosa que muchos políticos no pueden hacer. De -de Definitivamente, y yo acabo de tener hace muy poco tiempo una experiencia que describe exactamente lo que tú has dicho en la redacción de un policy brief, ¿no? que, que en la, antes de la aprobación final nos decían precisamente, no, no, pero quítale esto porque el... el uh, el que va a leer, la autoridad que va a leer, pues no va a entender este concepto. Digo, claro, porque está en los key points en la primera página, pero en la segunda página está explicado a profundidad. Esto es lo que... Es lo que no, no, es que no lo va a leer. Bueno, si es que no lo va a leer, no, lo, no, no sirve este policy brief que estamos haciendo, porque puede efectivamente cometer errores importantes de, de, de traducir esos resultados de investigación en, en política pública, ¿no? Y les recuerdo a las personas que nos están siguiendo que estamos recibiendo preguntas a través de, de las plataformas de redes sociales, tanto en YouTube como en, en Twitter, para poder alimentar también esta, esta discusión, y es precisamente por eso a lo que va la siguiente pregunta, ¿no? esta, esta lógica de, de inclusión eh, a las poblaciones con las que trabajamos en las investigaciones lo que antes llamaban el sujeto investigado, ¿no? Desde esa lógica, eh, recuerdas de, eh, de, hace, de, hace, de hace varias décadas de la, de, los, de la ciencia rigurosa y objetiva donde el investigador pues está acá y el sujeto de investigación, el sujeto investigado está allá, ¿no? Y, te, y revisando precisamente ahora algún material eh, que se usa en cursos actuales de metodología de investigación, todavía se usa ese tipo de, de lenguaje, ¿no? De, de separación absoluta entre el investigador y el, y el, y el investigado. ¿no? Eh, con las reflexiones que nos has dado hasta ahora, sobre todo de esta forma participativa, eh, también nos interesaría conocer un poco esas tendencias, o esas recomendaciones a nivel eh, ya conceptual y de, de, de cómo, cómo hacer ese proceso de, de inclusión y de participación eh, eh, dentro de nuestras eh, actividades científicas. Yo sé que hoy, después de esta charla, hay otra charla sobre, sobre Freire, y yo quiero traer a la palestra a Freire en sus 100 años. Y cuando uno piensa en el estudiar a las poblaciones, tiene que pensar en que hay dos grupos actualmente, y ahí estos grupos se están eh, diferenciando sustantivamente por quienes pueden analizar, entender y acceder a los datos, que es se convierte básicamente en un grupo de poder, el que puede ejecutar una política pública y el que puede hacer una política a través de datos, y la gente que es un mero objeto de estudio. Eh, pensándolo en, en un poco en, desde el punto de vista de, de Freire, ¿eh? ¿Ya? las desventajas educacionales ¿ya? Eh, en relación a los datos es el convertir a las personas en objetos, en objetos de estudio y objetos de la historia, y son puntos de entrada de datos. Eh, si, de nuevo, hacemos esta reflexión cortita de pensar cómo veíamos la antropología, eh, cómo estudiaban las comunidades en, en, en, la América, en la América postcolonial, en, eh, eran básicamente, iban y estudiaban un grupo, se llevaban la información, a veces se los llevaban a ellos mismos para los circos en Europa, y, y aquí... Y, no había ningún respeto por esas comunidades. El trabajar con datos y trabajar con datos de, de comunidades vulnerables no puede ser un fenómeno de analizar al otro como si el otro no tuviera alma. ¿Ya? No podemos revertir un proceso de 200, 300 años, donde intentamos ser todos iguales, a menos que yo te esté estudiando, eh, ahí no somos tan iguales, eh, y desubjetivizar al sujeto, ¿ya? No podemos, no podemos convertirlo en un objeto de estudio, nadie es un objeto de estudio. Yo creo que esa es la primera gran reflexión que tenemos que hacer. Eh, Johnson, que, que es un, un autor que a, que a mí me gusta mucho, dice que eh, este... GAP, que yo, yo, lo, lo vemos como, como con, la, con las brechas, brechas de aprendizaje, eh, la brecha digital, la, la pobreza digital, ahora hay una brecha de datos, de, de, de, de comprensión de los datos, entonces está la gente que no entiende, que no sabe que es analfabeta a nivel de datos, por lo tanto, objeto de estudio, la gente que tiene un nivel de alfabetización y que mientras más alfabetizado sea, más decisiones puedes llegar a tomar. Eh, hay, que, hay que mirar hay que mirar y hay que mirarse, ¿ya? Eh, y hay que mirarse, por ejemplo, yo en mi caso que trabajo en Inglaterra, hay que mirarnos y ver si yo me puedo sentar y conectar con la comunidad con la que quiero trabajar. Eh, eso es uno de los trabajos de las cosas que presenta Selene Young, yo les voy a, les voy a compartir el, el trabajo de Selene, y también un poco lo, lo, que, lo que dice Tete, que es la otra persona que hizo el, el trabajo con nosotros en Hilda, eh, que tiene que ver con trabajar con las comunidades y saber qué es lo que, qué es lo que nos quieren decir qué es lo que nos quieren contar, y qué es lo que no quieren que sepamos, y qué es lo que es, no es necesario que se haga público, ya para no exponerlos, para, para, para, para cuidar las poblaciones. Y agradecerles el tiempo, agradecerles el trabajo y reconocer su labor, que tiene que ver con visualizarlos, que eh, es eh, un poco lo que, lo que propone el feminismo de datos. Yo creo que es por ahí, por ahí también. Genial. Hay, hay, hay, hay esto que mencionas eh, levanta, yo creo, varias preocupaciones eh, y, y voy a tocar una que eh, comentó precisamente Caroline en el, en el chat de, de YouTube sobre el, eh, la implicación que tiene el aumento exponencial del poder de cómputo y el poder de análisis que, que tenemos ahora. ¿no? Tú, tú has mencionado hace un momento que el momento que un programador desarrolla un algoritmo, desarrolla un, un código, eh, implícitamente va transfiriendo los sesgos, va transfiriendo los prejuicios que puede tener el, el investigador a ese código y, y quedan metidos allí, ¿no? Eh, recuerdo hace unos, eh, unos cuantos años conversando con, con algunos investigadores de una de las eh, empresas de, de, de servicios web más grandes del mundo, una empresa muy conocida, eh, Conversábamos sobre, sobre los, experiment, los experimentos sociales, ¿no? Es decir, cuando tú haces un, cuando nosotros hacemos un estudio con una población, tomas una muestra eh, de 200, 300 personas, haces corres una encuesta, haces un choice experiment para ver cómo, cómo responderían a, a una otra situación, etcétera. Eh, y esa persona nos comentaba que sus, sus muestras, eh, sus grupos de investigación, van alrededor entre 8 o diez millones de personas por cada experimento, en el cual se ajustan los, los parámetros de los algoritmos a un nivel de detalle impresionante, ¿no? Y, y, pero realmente personalizado, específico eh, para cada persona. Y la justificación que ponían es, bueno, yo, yo no sé de la, quién es, yo no sé quién es esa persona en específico, pero el algoritmo lo sabe, ¿sí? Y a partir de ese, de ese tipo de experimentos, a, a, con 8 o 10 millones de personas, empiezas a entregar algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de conectar los puntos precisamente de los eh, sentimientos, de las reacciones, de los miedos de las personas eh, eh, en, en unos, digamos, monstruos eh, de algoritmos capaces de modificar eh, comportamientos colectivos de manera, de manera impresionante, ¿no? Y yo aquí quisiera precisamente hacer este, esta, esta pregunta o lanzar esto porque allí eh, la, quiere decir que la gente que está trabajando en ciencias de la computación, inteligencia artificial, desarrollo de algoritmos, etcétera, que generalmente no proviene de las áreas más cercanas a las ciencias sociales o a las humanidades, son precisamente, por lo tanto, los que más déficit tienen en, esta, en este nivel de formación, ¿no? De cierta manera, quienes estudian eh, psicología, sociología o, cualquier, o, o otras ciencias sociales o humanidades han tenido al menos algún tipo de acercamiento a, hacia estos temas, ¿no? pero desde las ciencias de la, de la computación parece que ese déficit es mayor. Eh, Yo te puedo corroborar cuán mayor es el déficit porque nos, nos estudiamos 80 eh, programas, sílabos completos de posgrados en, en Data Science, Machine Learning en Artificial Intelligence y, un solo tres tenían eh, un, un curso de ética de datos. Sí. Si no traes filósofos, si no traes antropólogos, si no traes arqueólogos, si no traes gente de, de la humanidad a tus equipos de investigación, básicamente reproduces vidas, reproduce problemas, claro, hay, yo no sé quién es la población, déjame cruzar tres o cuatro bases de datos y te voy a decir dónde vive y qué comió ayer. Porque nadie, nadie, nadie es invisible a los datos. Eso, esa cosa de que no, que los datos son anónimos. Estos datos actualmente son anónimos. Pero déjame cruzar dos o tres bases de datos y te juro que sabemos quién eres. yo eso lo he dicho Gerbu, por ejemplo, varias veces. Eh, no existe el dato anonimizado. Se puede, se puede conectar con una antena de celular, se puede conectar con tu ficha clínica. Eh, es bastante más perverso el sistema. Eh, lo que nos comenta Caro acá en el, en, en el chat... Eh, eso es que no hay, no hay un divorcio entre la ética de los datos, ¿ya?, y, eh, y el trabajo de investigación. No, no, no, hay un, no hay un divorcio, sino que tienen que ser complementarios. Y la, la ética, si es ética de datos, si es, si es bioética o cualquier concepto ético, tiene que ser nuestro motor, ¿ya?, para hacer investigación. No podemos hacer, o no debemos hacer investigación, Fuera de un marco ético, o sin considerar, o considerar la ética como un elemento de, de nuevo, ticar cajitas. Eh, cuando, cuando pensamos en, en cuánto se puede llegar a exponer una población, cuánto, cuánto daño puede llegar a hacer un, un trabajo, eh, pensamos un poco en, en, el, en el trabajo que, que tiene que ver con la discriminación algorítmica. ¿ya? Eh, y, y que esa discriminación algorítmica no nace desde el algoritmo, viene desde mucho antes, cuando cuando pensábamos en, en las zonas rojas en Estados Unidos, donde la gente de color no podía comprar casa, no pod porque no se podían hacer barrios con ellos, había redlining, ya lo que se llama redlining, y eso era antes de la existencia de casi la electricidad. Ese prejuicio, <risa> ese prejuicio contra las personas negras en Estados Unidos es tan grande, pero tan grande, que ha llevado al algoritmo. A hacer el mismo nivel de prejuicio, llevar el mismo redlining. ¿Ya? Y cuando dice, bueno, pero ¿cómo puede afectarme a mí como comunidad? Uno no sabe si vive en una zona de redlining o no, porque un poco se han ido como haciendo merging entre las cosas. Pero uno, por ejemplo, de las cosas que sorprenden cuando uno empieza a leer de este tema, es que el seguro de tu auto y tu seguro de vida, seguro que tu auto va a valer más y tu seguro de vida va a valer menos, depende del barrio donde vivas. Porque si el dato de criminalística de la policía dice que en tu barrio se muere la gente por disparo, ya tu vida vale menos, porque en realidad te pueden matar por un disparo, por lo tanto, tu prima vale menos. Pero como seguramente te van a robar el auto, tu prima vale mucho más. Si te cambias de barrio, pues, esa es la discriminación algorítmica, y esa es como el nada de la discriminación algorítmica. O sea, ¿Qué dato estoy entregando? ¿Qué estoy analizando del dato? ¿Qué población estoy trabajando? Y también, si uno hace humanidad o hace investigación, eh, con, no solo cuantitativa, sino que también es el, el análisis del discurso cuando uno trabaja con datos cualitativos. ¿Qué tono le estoy poniendo? ¿Dónde estoy poniendo el énfasis en mi discurso? ¿Cómo estoy retratando a las comunidades? Y pensemos así como, tomemos aire dos minutos y pensemos, ¿qué son las cosas extrañas que he escuchado en los últimos tiempos? No sé, sobre investigaciones que dicen, que retratan de forma por ser curiosa, a grupos vulnerables. Definitivamente. Y allí eh, yo creo que eh, el, el, lo que hemos vivido durante la pandemia de, de COVID-19 precisamente puede reflejar muchísimo y de forma muy actual y muy cruda lo que, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, desde el principio mucha gente nos hemos volcado a, a tratar de hacer un seguimiento de los datos de contagios, de fallecimientos, de, de COVID y las, las curvas que mencionabas al, al inicio, ¿no? Todo, Todos nos empezamos a acostumbrar a ver las, eh, las curvas de contagios, las curvas de fallecimientos y vamos modificando nuestras decisiones y nuestros comportamientos diarios eh, a partir de, de esos datos y Por lo tanto, una, una comunicación adecuada de esos datos, un análisis adecuado y una responsabilidad adecuada también en el manejo de esos datos es primordial a nivel de las instituciones eh, responsables, no generalmente eh, las, las instituciones a cargo de la, de la salud pública en, en cada país. Eh, esta polémica en el caso de, de Ecuador eh, se ha acrecentado muchísimo durante los, los últimos meses precisamente por, es, por ese tipo de problemas. ¿no? En Ecuador ha habido un manejo extremadamente deficiente de los datos de la pandemia que ha impedido precisamente que se tomen decisiones eh, adecuadas. No ha habido una política adecuada eh, de manejo y de difusión de esos datos que por un lado en el un extremo, eh, no permiten hacer un seguimiento, no es cierto por parte de los, de los investigadores de lo que está sucediendo, de cómo deberían ser los diferentes niveles de restricción o los diferentes niveles eh, o las diferentes estrategias de, de mitigación de, la, eh, de los contagios. Y eh, por otro lado, eh, tampoco un, un, un procesamiento y un, y un, y, un manejo, y un manejo responsable de esta información, eh, hace apenas dos meses vivimos en Ecuador uno de los episodios más terribles cuando el Ministerio de Salud eh, publicó una base de datos completa sobre, eh, sobre los contagios, ¿no? con información personal, nombres, números de cédula. Esto salió en las noticias y el gobierno ofreció hacer una investigación y determinar políticas de manejo de datos eh, de forma urgente, algo que no se ha hecho. Entonces Vemos que el, el, el, este tema no está solamente del, del lado de la academia, que, como tú has dicho, sino también del lado de autoridades y del lado de la sociedad, porque eh, en mi percepción no ha habido tampoco la suficiente presión social para exigir precisamente un manejo responsable de, de esos datos. Este, la falta de esa presión social pues hace que obviamente esto se pierda prioridad en la, en la agenda pública. Mucha gente no conoce los impactos eh, personales que puede tener este manejo inadecuado en sus vidas. Tú acabas de mencionar dos ejemplos de esto, ¿no? Un seguro de auto, un seguro de salud, que eh, ahora probablemente eh, ya va a tener esa información adentro, es decir, eh, van a saber mucho más eh, de ti que lo que tú mismo sabes a partir de cruzar precisamente dos o tres eh, fuentes diferentes de datos. Eh, en la dark web, se venden dos grandes fuentes de datos, eh, de información, tanto económica como de salud, de la población ecuatoriana. Están ya a la venta, son, son sí. elementos de... Sí. ¿Qué, otros, qué, otro, ¿Qué otros impactos tú ves que, que esta, esta, estos, estos datos desagregados, detallados que hay a nivel de la población pueden causar en, en nuestras vidas diarias, ¿no? Cómo, ¿Cómo nos impacta ahí más directamente? Porque eh, hasta ahora hemos conversado de poblaciones vulnerables, ¿no? y uno dice, bueno, es que yo no estoy en esa población, a mí no me va a pasar nada. ¿A quién le va a interesar lo que yo hago? ¿A quién le va a interesar si yo me contagié o no me contagié de COVID? ¿A quién le interesaría eso, Javiera? Mira, eh, y eso lo, lo pusimos en, el, en un capítulo de un libro que hicimos hace un rato con, con Lío. Eh, pensemos un poco, y a mí me gusta un poco, sobre todo los viernes de la tarde, que ya estamos medio cansados, eh, Pensar en, en, en, en esta pequeña burbuja que, que es uno mismo. Y pensar en, en, en, en la semántica, que es una discusión que, que llevamos con un rato con, con Dani Villatoro, por ejemplo, pensando en el tema de, de, de la semántica, de la descripción de un, de un, de un dato. ¿ya? Pensemos en esto, pensemos en un mapa de una ciudad. Pensemos en las escuelas a las que fuimos. Pensemos en el mercado inmobiliario alrededor de nuestra escuela y cómo cambió en los últimos 25 años, que espero que todos hayamos salido de la escuela, ¿no? 25 años máximo, para no sentirnos tan viejos un viernes por la tarde. Pensemos en eso. Pensemos ahora en los mapas que se nos presentan cuando queremos comprar o arrendar una casa. Muchos de esos mapas están construidos con datos públicos. ¿Y qué datos públicos pueden ser? Crimen. Ok. Transporte. ¿Sí? Calidad de las escuelas. Ahora, ¿cómo se colorean? Pensemos en los lápices de colores. ¿Cómo se colorean esos mapas? Y esos lugares. ¿Y qué información puedo yo obtener? Cuando quiero pensar luego, en, un poco en el futuro, pero vamos un poco así como de, de, de, de poquito. Ok, tengo el mapa. Tengo las escuelas, las tengo pintadas de colores. Dependiendo de la calidad de performance de la escuela en los test nacionales o internacionales. Cómo rindió en el test nacional o cómo rindió en el test internacional, cómo rindió en PISA. ¿Mm? Escuela de mala calidad, roja. Barrio de mala calidad, rojo. Transporte de mala calidad, rojo. Gente que vive en ese sector, roja. Gente de mala calidad. Ahí hay una etiqueta. El Ofsted, que es el, la organización que eh, entrega las medidas de calidad de las escuelas en Inglaterra, usa un lenguaje que a mí me parece súper conflictivo. Escuelas excelentes, sobresalientes, buenas e inadecuadas. La escuela no es la inadecuada. La inadecuada a nivel social es la persona que va a esa escuela. Por lo tanto, cuando alguien vive en una zona roja, donde tu escuela era inadecuada, ergo, tú eres inadecuado, tu barrio era inadecuado, tu sistema de transporte era inadecuado, y yo soy eh, un, una empresa que eh, toma em, empleados, y empiezo a mirar de dónde viene la gente, si lo hago a mano, busco en un mapa y dice, ah, me sale el colorimétrico de la ciudad, perfecto, esta gente viene de un barrio malo, no nos fíamos, ah, en, este, en este barrio roban mucho, tal vez esa persona, tan o sus parientes roban primera tasa de marginación ya segunda si debe entrar a una universidad un programa una escuela y si tu escuela era de mala calidad entonces esta persona no sabe leer ni escribir o sea para qué le vamos a dar algo para que mejore si no es lo mínimo de nuevo discriminación y esa es sin pasar un algoritmo de por medio ahora cuando los currículums se procesan a través de parámetros algorítmicos la discriminación es aún más violenta entonces, hay gente que no logra acceder a un puesto de trabajo que sea bajo el valor de mercado, solo bajo el valor de mercado, digamos, o solo con el con el sueldo mínimo, porque la data que tiene en su currículum representa marginalización, inadecuación y conflicto social. Eso es cuanto nos puede llegar a afectar la semántica del dato y cómo se hacen las investigaciones, porque quien hace todos estos reportes no, no lleva consigo una mochila ética que va a decir, no vamos a decir que la escuela es inadecuada, vamos a decir que los, el Estado no entrega suficientes fondos para mejorar la calidad de esa escuela. Eso es cambiar el lenguaje con un nivel ético. No vamos a decir que el, el barrio es marginal, ergo la persona es una marginal. No vamos a decir que el barrio no tiene las suficientes herramientas y no se le entrega el suficiente cuidado, ni a la comuna se le entrega el suficiente golpe de dinero para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Entre, abriendo más escuelas, mejorando los consultorios, los accesos a salud, eh, previniendo, previniendo el, el, el, el crimen. No, se dice solamente que son inadecuados, que son delincuentes y que son marginales. Eso es lo que pasa. Por eso cuando uno hace estudios, cuando uno hace informes, cuando uno sabe decir de impacto, tiene que cargar consigo lo ético, porque quiera o no quiera puede llegar a perjudicar a una población. Sin quererlo, o queriendo, porque luego hago que suba el precio o que baje el precio del terreno. Me parece, eh, me parece importantísimo, eh, Javi, lo que, lo que acabas de mencionar. Creo que muchos investigadores nos vemos reflejados precisamente en esos, en esos dilemas y en esas eh, preocupaciones que tú, que tú mencionas, sobre todo quienes estamos relacionados con, con, con la información geográfica. Eh, en algún momento hacía un, un trabajo con mis estudiantes, eh, precisamente que exploren sus propios datos de las plataformas de redes sociales y enseñándoles a identificar... Eh, ¿dónde está esa información sensible que muchas veces no se ve? ¿no? Porque está escondida capa tras capa de letra pequeñita, de, de botón, de opción, de tal. Y eh, les, les mostré en una clase cómo eh, logramos descubrir que dos de ellos se habían encontrado un viernes por la noche, ¿no? eh, sin que lo hayan puesto de forma, de forma explícita. Eh, y, y yo creo que ese es, digamos, como eh, probablemente herramientas de de awareness, ¿no? Eh, que realmente provocan un impacto de darte cuenta qué tan desnudos estamos frente a, la, a los algoritmos, frente a las plataformas de redes sociales donde, donde compartimos información, ¿no? Ninguno de ellos eh, había compartido explícitamente el, el lugar en el que se encontraban, pero eran usuarios asidos eh, de una red social en específica que estaba traqueando todo su nivel de actividad. Eh, en, en, en diferentes cosas, ¿no? Eh, ahora, precisamente, eh, preparando las, estas, uh, estas clases, eh, volví a revisar un perfil de Facebook que ya casi no lo uso, y hace media hora antes de empezar esta, esta charla me quedé aterrado nuevamente del de nivel de información que tiene eh, Facebook sobre mi perfil personal, sin que yo lo use demasiado, ¿no? Y es algo que, que invito a la gente a que, a que lo haga para darnos cuenta, precisamente, de eh, del nivel de exposición que estamos teniendo y eh, jun junto a estas eh, preocupaciones que tú has mencionado sobre los impactos que esto puede tener eh, ya en nuestras, en nuestras vidas diarias. ¿no? Eh, ya nos vamos acercando hacia, hacia el final. Eh, Javiera, yo quería eh, una, una, última, una última reflexión. Eh, regresar un poco al inicio, sobre estos desafíos que tú nos has, eh, nos has presentado, que debemos asumir desde la academia, desde las universidades. has Mencionado la importancia de, de reforzar los currículums, en las, sobre todo en las, en las asignaturas de metodología de investigación, pero transversalizar más eh, los temas de ética. Has mencionado también la importancia de, de reforzar y de modificar y de actualizar los comités de bioética de las, eh, de las universidades. Eh, creo que en Ecuador, eh, en mi experiencia, eh, hay, hay, hay una gran diversidad. He tenido experiencias muy buenas con comités de bioética y otras no tan buenas. Eh, ¿Qué otros desafíos eh, crees tú que tenemos, eh, que podemos asumir desde la, desde la academia para ir cubriendo estos vacíos? Yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, actualizar la literatura en, en, en temas de investigación y, sobre todo, en temas de investigación con datos. Eh, hay algunas mujeres que a mí me gusta mucho leer. Eh, una cosa que es bastante interesante es un fenómeno de, de mujeres eh, eh, discutiendo estos temas que son, que son bastante eh, interesantes sus perspectivas. Están los algoritmos de opresión, Algorithms of Oppression, que es un libro que yo recomiendo leer todo el tiempo. Eh, los Weapons of Mass Destruction de Catherine O'Neill, eh, que son las armas de destrucción matemática. Está todo el trabajo de, obviamente, desafía noble, con, con, ya lo dije, con algoritmos para la opresión. Está el trabajo que hace Clarissa Belli sobre temas de privacidad. Y está otro, otro libro que a, mí, que a mí me gustó mucho, que se llama Las mujeres invisibles, que tiene que ver que cuando se pilota algo, el, el neutro, digamos, es un hombre. Por lo tanto, en el, por ejemplo, en la cantidad de... Eh, el mililitro de vacuna que puede recibir una persona o de, o de anestesia, es como mirar cómo se hacen los tratamientos médicos, porque qué las mujeres nos morimos más de ciertas cosas que los hombres, eh, por qué sobrevivimos menos a los accidentes de tráfico, por porque el crash test dummy pesa y mide lo que mide un hombre. O sea, eso es súper interesante de mirar. Y renovar un poco el tema del Te, te puedo, te puedo ir a, eh, hacer una pregunta de puntualización. ¿Por qué se da este efecto de que, de que el, el promedio de, de cuando se hacen este tipo de estudios? ¿Por qué es un hombre? ¿Por qué es tengo... un... O sea, hay, hay, hay varios factores. Por todo porque los jóvenes, o los hombres jóvenes, eh, se ofrecen más para, para, hacer, para hacer este estudio. ¿eh? O es más fácil testear estos tipos de poblaciones. Porque, por ejemplo... En, en, en los grupos de mujeres de mediana edad, nunca sabes si estás testeando una o dos personas en el mismo minuto, porque no sabes si estamos o no estamos embarazadas siempre, ¿ya? Ese, ese, ese es uno de, o sea, por ejemplo, testear medicamentos con mujeres, tienes que asegurarte que no estén embarazadas y que no queden embarazadas en mitad de un, de un estudio, ¿ya? Eso, eso tiende a ser uno de, lo, de los miedos, ¿ya? Eh, eh, y porque los hombres se hacen voluntariamente mucho más, o sea, el promedio sí. Pero yo creo que tiene que ver con eso, de leer, leer, leer, leer, sentarse, imprimirse los papers, si no tu universidad no tiene acceso, buscarle el acceso por la vuelta de atrás, ¿todos saben por dónde? No lo decimos en público. Eh, y leer, leer y decir, ah esto podría ser yo, hmm, esto me interesa. Y darle vuelta y empezar a, a hablar con las otras comunidades, empezar a hablar con la sociedad civil, empezar a hablar con, con los profes de ética. Y, y si uno tiene un poquito de plata en el proyecto, traerte un, un bioético, un filósofo al, o una filósofa al equipo, para que los ayude a, a desarrollar un, un, un proyecto de investigación que tenga fuerte componente ético. Yo creo que, que va por ahí. Darle, darle trabajo a los filósofos es una cosa muy importante, a las filósofas también. Nos da tus datos de contacto luego, ¿no? ¡Ah, yo no soy <risa> filósofa! Pero, pero se que hay, que hay varios la, que las universidades tienen una escuela de filosofía. Eh, Golpear la puerta, o sea, que el equipo de bioquímica, o, o de biología, o de física, o de matemática e ingeniería, y a la puerta al equipo de, de, de filosofía. La, la investigación tiene que ser interdisciplinaria y transdisciplinaria también. Por lo tanto, traerlo al equipo no significa que vamos a hacer toda esta investigación sobre eh, predicción del comportamiento de la población humana, sí, pero vamos a preguntarle mejor al, al equipo de filosofía cómo lo hacemos mejor, o al equipo de antropología cómo lo hacemos mejor fantástico fantástico muchas gracias yo creo que eh, a partir de este último reto y, y propuesta que nos has hecho sobre lecturas eh, vamos a proponer a, a, a los amigos organizadores que en el, la descripción del video de youtube tal vez podemos poner una eh, un pequeño listado de algunas lecturas recomendadas que creo que de las que has mencionado en este momento que creo que van a ser eh, de muchísima utilidad para, para muchos de, no, de nosotros no ir compilando precisamente esas esa, esa literatura básica que, que la mayoría de, de investigadores deberíamos, deberíamos manejar. Pues bien, creo que con esto vamos llegando hacia el final. Eh, me ha encantado, Javiera, como siempre, eh, poder eh, conversar y discutir contigo. Agradecemos muchísimo eh, a los organizadores y a la red de, de, de investigación de conocimiento libre en Ecuador por estas, por estas oportunidades. Fran, regresamos contigo. Bueno, wow, esto ha sido, yo he estado aquí en backstage, muy atento a, a, a todo esto y al igual que, que la audiencia. Eh, me quedo con, con, con algo de todo lo que han dicho, que, que ha sido como eh, insistente, es que la ética eh, no sea como la ética de la investigación, la ética de los datos, bueno, la ética en general, no sea un componente más, sino que sea la metodología en sí, como una cosa muy transversal, y esto implica unos cambios sustanciales porque entiendo que es como algo sistémico, ¿no? Este, dentro de la formación de los eh, estudiantes, de los docentes, de los investigadores, es un tema muy sistémico y que, tiene, y que requiere de urgencia, de cambios urgentes. ¿no? Eh, muchísimas gracias. Les cuento que tenemos, hemos tenido de, de, durante esta hora de, de audiencia de, bueno, de Ecuador, evidentemente, de Ibarra, de Guayaquil, de Quito, de Manta, de Cuenca, y también hemos tenido, pues, audiencia de, de Perú, de, de México, de Paraguay, de Brasil, ¿de dónde más? México, Colombia, de, ¿eh? Que el nombre de Javiera llama, ¿eh? Sí, Sí, yo creo que el nombre de Dani, aquí el, el famoso es Dani. No, definitivamente, y la audiencia me lo, me lo podrá confirmar, que la combinación ha sido perfecta. Javiera y, y Daniel Orellana, eh, ambos eh, apasionados por los datos y por estos temas. Eh, bueno, nada, agradecerles, agradecerles a, a la audiencia, agradecerle a Javiera, a, a Dani por, por esta maravillosa sesión vamos a hacer esto que nos han recomendado, vamos a poner en la descripción, luego conversamos con con Javier y con Dani para que nos, nos den estas bibliografías, estas referencias y las vamos a poner en la descripción. Eh, porque a la final, todo este material que estamos generando, en conjunto con el Hub de Innovación de Quito y, y el Open Lab y la Red de Conocimiento Libre, eh, es, es un material de divulgación, básicamente. Porque queremos llegar, eh, ampliar el alcance también a la audiencia que no necesariamente sea espe especialista, que sean docentes o que sean investigadores, sino también a los estudiantes y a la sociedad civil en general. Eh, y, y bueno, y para todos los curiosos que quieran seguir indagando, vamos a poner en la descripción este, las referencias que nos van a compartir tanto el Dani como, eh, como Javiera. Y este material pues queda como material para, para estudiar junto con el video. Entonces, muchísimas gracias. No se olviden, la siguiente semana tenemos la sesión número 5 de este ciclo, de este primer ciclo, que es con la que se cierra esta, este primer ciclo. Nos quedan todavía dos ciclos más eh, y tendremos eh, ciencia ciudadana en el contexto escolar, donde se van a hablar de tres proyectos de ciencia ciudadana en contexto escolar, eh, Piratas de la Basura, eh, este, eh, uy, se me fueron los nombres, eh, bueno, <ríe> qué mal, eh, tres proyectos de, de, de investigación, de, de, de ciencia ciudadana en el, contexto, en el contexto escolar que están muy interesantes, eh, eh, algunos que están corriendo, otros que pues, tienen historias que contarnos. Eh, y no se lo pierdan, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante y con eso cerramos el ciclo eh, número uno. Va a ser eh, la fecha, eh, para quienes están conectados ahora, esto va a ser el día jueves, volvemos otra vez al día jueves y va a ser a las 10 y 30 de la mañana, porque tenemos algunos invitados que son de Alemania, están del otro lado del, del charco, entonces 10 y 30 AM, estás invitada también Javier para que nos siga, Javier, este, Dani, y nada. Mandarles un abrazo, gracias por acompañarnos hasta ahora, seguimos con 60 personas, muchísimas gracias, y sigan difundiendo la ciencia abierta en el espacio que tengan, como si estuvieran locos, difundan la ciencia abierta, eso necesitamos, gracias. Muchísimas gracias, un placer saludarlos. Gracias, feliz viernes. Feliz viernes, feliz fin de semana, un abrazo.